Desde Confederación ASPACE lanzamos los premios ASPACE para poner en valor acciones en favor de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con parálisis cerebral. Los galardones constan de cuatro categorías: institución, buenas prácticas e innovación, trayectoria vital y Jaume María al compromiso. A continuación, os presentamos los ganadores y ganadoras de los Premios ASPACE 2020. Gracias a todos por participar Para nosotros recibir este, este galardón de, de ASPACE pues es un orgullo y una, una satisfacción enorme porque supone pues ese reconocimiento a, a toda la sensibilización de, de la discapacidad en la que estamos realizando. Pero no solo es esto, sino que también es un, un impulso para seguir trabajando en distintos proyectos porque al final nuestro objetivo es llegar a normalizar la discapacidad en la sociedad. Así que desde aquí solo puedo mostrar mi agradecimiento a SPACE y a su jurado por habernos otorgado este galardo. Muchas gracias. Pues Decidimos presentarnos porque considerábamos que cumplía con uno de los requisitos fundamentales de, de las candidaturas, ¿no? que era un premio con especial innovación y especial incidencia en mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Para nosotros recibir este premio y este gran galardón ha supuesto un impulso muy importante porque nos ha dado cierta visibilidad, nos ha reforzado como organización y nos ha reforzado en esa calidad de la prestación de los proyectos que ponemos en marcha y nos ha permitido participar en solicitud de subvenciones de fondos sociales europeos.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 Llegar a ser plenamente independiente. Yo no sabía que me habían propuesto. Entonces, eh, siempre es, a ver, como es una ilusión, mucha ilusión el que alguien pueda reconocer en un momento dado, no mi lucha personal, ¿eh? porque esto es eh, una cosa que te viene dada. Realmente es un reconocimiento el cual puede conocer mucha gente y mucha gente puede animarse a, a trabajar individualmente y colectivamente por, por las personas que, que, bueno, que tienen alguna dificultad.